¿Estás en búsqueda de tu departamento soñado y no sabes qué hacer para financiarlo? Mi nombre es Grecia Rancibia, asesora de ventas de Ancosur. Y hoy te voy a dar tres consejos para que puedas encontrar el banco ideal que pueda ofrecerte la mejor tasa de interés. Bien, antes que nada quisiera mencionarte que cada banco tiene su propio sistema de gestión, requisitos y tiempo, pero todos buscan ofrecernos la mejor tasa crediticia. 1. Presenta tu documentación en tres bancos diferentes, mediante las analistas, para que puedan hacerte una simulación de crédito y puedas verificar qué tasa de interés es la que te ofrece. Una vez obtenida la simulación de crédito, haces una comparación entre dos bancos. Envías la información a uno de ellos con la finalidad de generar una competencia y así poder obtener la mejor tasa de interés. Por último, define tu capacidad de pago y escoge la tasa más competitiva de acuerdo a tus posibilidades. Somos Ancosur, una empresa desarrolladora que se preocupa por tu bienestar financiero y genera proyectos que se acomodan a tus necesidades. Ancosur vive diferente. <risa>